Sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Mm, mm, mm, mm. Acabo de hacer un largo viaje. Muy bonito. Acabo de hacer un largo viaje para seguir aprendiendo de la vida he visto ciudades que no conocía me han hecho pensar cómo es bella la vida He tenido la habilidad y prudencia de conocer a nuevas gentes. Gentes que nunca creí que existirían. Gentes que han tomado hueco en mi vida. Esa familia que tiene 24 datos. Más tres perros, creo, no los conté aquella amiga en Vigo que no conocía y que ahora ya es una gran amiga visitando ciudades no digo los nombres He corrido caminos sin saber hacia dónde. He atravesado los picos de Europa y desde muy alto he amado a la vida. El país vecino tan lleno de humanos con sus bacalaos también. Preparados ese fado hermoso que pude escuchar en silencio absoluto. Qué bella ciudad. He pasado de nuevo por donde nací. He corrido las calles. Del viejo al baicín. He visto a mi familia, también a mis amigos Pero ya regresé Y hoy estoy en mi abrigo Hoy estoy en mi abrigo